En este vídeo vamos a, a presentar cinco demostraciones en Lea de que el producto por un número no positivo es una función decreciente. Es decir, que si A, B y C son números reales, en la primera condición, y C es no positivo menor o igual que 0 y A es menor o igual que B entonces B por C es menor o igual que A por C Para hacerlo empezamos como siempre importando la librería de los números reales declarando que A, B y C van a ser variables sobre los números reales y vamos a hacer la primera demostración que la haremos de manera análoga al vídeo anterior utilizando táctica. Bien, y es una demostración hacia atrás. En fin, la idea es la misma. En fin, tenemos la hipótesis que C es menor o igual que 0, que le hemos llamado HC, que A es menor o igual que B, que la hemos etiquetado con HB, y lo que hay que demostrar es que B por C es menor o igual que a por si. La idea bien, lo primero es pasar el término de la izquierda a la derecha. Eso lo hacemos reescribiendo, utilizando el utilizando este lema, el lema sup, cuando la diferencia va a ser no negativa, decir, si, que a menos b es mayor o igual que 0 es equivalente a decir que b es menor o igual que a. Si lo aplicamos, tenemos esta conclusión y cuando apliquemos la táctica, bien, pues observamos que él tiene el mismo efecto que haber pasado el término de la izquierda, haber pasado el b más c, a la derecha. Con eso ya podemos demostrar, en fin, lo que podemos hacer al fin de cuentas es Saca factor común la C. Eso igual que en el anterior, lo hacemos asignándosela a, una, a un, una hipótesis auxiliar, la hipótesis H, que primero la tenemos que demostrar. Por eso aquí se ponen los dos objetivos, la demostración de los dos objetivos. El primero lo vamos a demostrar el H, ese se puede hacer fácilmente con la son igualdades de, de, de anillo, no me preocupo, y una vez que lo tenemos, ya tenemos la hipótesis H, lo que podemos es reescribir con H y en lugar de A por C menos B por D, que es la parte izquierda de H, vamos a escribir la parte derecha. Se reescribe y podemos aplicar que el producto de dos no, no negativo es no negativo. Si aplicamos este lema, mirad, el lema que es lo que dice: pues que si A es menor o igual que B, es decir, y perdón, aquí B es menor o igual que C, es decir, son sí. no negativos, pues el producto. Si a es menor o igual que b y b es menor o igual que c, entonces a por b es mayor o igual que cero. Bien, en nuestro caso, ¿qué es lo que necesitamos? Cuando le diga que lo quiero aplicar, demostrar este que va a ser el objetivo, quien va a ser nuestro primer factor, a menos b, y hay que demostrar que el primer factor es menor o igual que cero. El segundo factor, ¿quién es? C y C, bueno, mayor o igual que cero. En definitiva, aplicamos la, el lema que es como ir hacia atrás y ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que A menos B es menor o igual que cero y que C es menor o igual que cero. Bien, el primero es... Eh, usamos la táctica que ya introdu ver, hemos introducido en el vídeo anterior de reescribir y asunción. Con quién, con el lema, otra vez, el lema de una recta no positivo, ¿Qué significa que la recta es no positivo, que a menos b es menor o igual que cero, pues eso es equivalente a decir que a es menor o igual que b. Entonces, como tenemos a menos b, se lo aplicamos y ya tenemos el primer objetivo. Y el segundo, demostrar que c es menor que o igual que cero, eso es simplemente la hipótesis hc. Ya tenemos nuestra primera demostración. Vamos a demostrarlo utilizando eh, simplemente un eh, razonamiento hacia adelante. Bien, esto es igual que casi en el vídeo anterior. Primero, eh, a partir de la hipótesis hc, a, B, de que A es menor o igual que... Bien, pues si reescribo hacia la, la derecha, es decir que A es menor o igual que B, pasando el B hacia la izquierda, bueno, con el lema la, la diferencia es no positiva, reescribiendo, entonces la hipótesis me quedará ya, reescribiendo en A, ya lo tengo. Entonces, eh, Aquí ya la tengo. Ya hemos, tenemos esta nueva hipótesis. Bien, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora lo que vamos a hacer, como este es menor o igual que cero y c también es menor o igual que cero, el producto de esos dos va a ser mayor o igual que cero. Bien, otra vez, aplicando cómo aplicando la multiplicación de los no negativos y ya lo tenemos. Aquí no hay diferencia. Bueno, pues ya tenemos el lema auxiliar H1. Lo mismo, el lema auxiliar H2, es acá el factor común, eso lo hacemos por la técnica de anillo, ya lo tenemos. Y por último, el tercer resultado auxiliar, bueno, pues que el producto... El producto va a ser mayor o igual que cero, no tenemos ninguna diferencia y ahí ya no hay prácticamente ninguna novedad, exactamente como lo hicimos en el lema anterior. En fin, nada más que es el cambio de positivo, de negativo por positivo. La tercera demostración es haciéndolo, eh, A ver, voy a poner esto un poco más grande. Bueno. bien, pues haciéndolo por, lo bueno, voy a poner abajo para que no haya un problema de tamaño lo pongo aquí y este lo pongo aquí bueno, lo podemos hacer otra vez con cálculo, pero previo de cálculo que es lo que hacemos, primero ¿Qué es lo que ha hecho esta reescritura? Re pues lo mismo que en las demostraciones anteriores, ha pasado el término de la izquierda a la derecha y también teniendo en cuenta el que a es menor o igual que b, pues podemos deducir, otra vez por este lema, podemos deducir que, H, perdón, que a menos b es menor o igual que cero. Y una vez que lo tenemos, bueno, pues hacemos la demostración simplemente por una cadena de desigualdades. 0 es menor o igual que A menos B por C. ¿Por qué? Porque con HAB' tenía que HAB' que A menos B es menor o igual que 0, HC es que C es menor o igual que 0, y si lo multiplico, bueno, pues ya va a ser mayor o igual que 0 utilizando este lema. Y esta igualdad que es la propiedad distributiva, pues simplemente por las anillos. La cuarta demostración, la cuarta demostración, esta la podríamos hacer simplemente, lo voy a dejar aquí comentado, como siempre, si le digo que busquen la librería, busquen la librería, le lleva su tiempo, está buscando. A ver, ya lo ha encontrado y nos dice que se puede demostrar exactamente con, esta, con este término. Bien, pues lo dejo. Ese es el que me ha dicho que lo intente y efectivamente. ¿Por qué? Porque este lema muy mono no positivo. En la propiedad de la monotonía de la multiplicación por números no positivos. A un nombre ¿Qué es lo que me dice? Pues que si 0 es mayor o igual que Z y Y es menor o igual que X, pues entonces X por Z. Bien, ¿y quién es el 0 mayor o igual que Z? Que, bueno, que era lo del C mayor o igual que B. Bueno, eh, bueno pues este sería HC. Y menor o igual que x, esto es h b. Bueno, pues con hc y hb como argumento, que son dos demostraciones, pues ya lo tenemos. Y la última, bien, pues es la directamente, el método automático, con la propiedad de la aritmética no lineal, que también no lo podemos tener como sugerencia, porque cuando lo diga que nos sugiera forma de demostrarlo, pues nos dice intenta la aritmética no lineal, que lo dejo, y esa sería la quinta demostración. Bueno, ya hemos visto las cinco demostraciones y el comentario final, esto lo tenéis en Jihad, en fin, aquí está, bueno, pongo... Este es el sitio donde se está escribiendo el desarrollo. Le hace un... y por dónde vamos. Por ahora es con la monotonía de la multiplicación. Como siempre, aquí tenéis un enlace al código, también un enlace a la sesión en el Lean Web. Este lo podéis utilizar y navegar por las pruebas y también. Bueno, pues un enlace al libro que se está construyendo poco a poco. Aquí está el libro en PDF y por donde vamos exactamente es por la sesión 357 que a su vez tiene un enlace al código y un enlace a la sesión. Bueno, la sesión sigue todavía, depende de cómo esté la red y cómo esté descargado el sistema. Pero En fin, cuando esté disponible pues se puede Navegar tal cual. Bien, y eso es todo lo de este ejercicio.